Empiezo, ahí está. Buenas tardes, amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. Estamos acá, un gusto especial. Una tarde de, de verano, calor, ¿no? De esos, así como para estar protegidos a la sombra, con algo fresco o algo para tomar, y aire acondicionado, de ser posible, aunque ventilador, aunque palmeta, aunque chancleta también, con lo que venga, con un cuaderno. ¿Cómo andás, Lucas? Bien, todo bien. También sufriendo el embate del, del verano repentino. Viste, aparece, aparece y desaparece así es, igual con mate calentito porque es la, la costumbre ¿no? aparte dicen que, que que te saca que te saca la sed el mate que ayuda fuera de joda ayuda bastante obvio que vos lo tomás caliente allá en el donde hacen tereré y te miran así de costado y te dicen amigo, tenés que tomarlo frío <risa> sí, con alguna sí, sí, cosa te... ¿Te sentís discriminado? ¿Se hace sí, una pero... reunión de gente con TLD? Claro. Acá en casa me retan... Me... Ah, ¿qué le va a Me hacer? retan ay, acá ay. por tomar mate caliente. Si estás loco. Y bueno, estamos en la segunda temporada y esta es la entrega número 23 de Filosofía en Construcción. Eh, Lucas, ¿cuál es el tema en el cual nos vamos a introducir nuestro pobre cerebro? Bueno, vamos a meternos, creo que es nuestro deber, como gente de, de filosofía acá, como, como filósofo, eh, hablar justamente del deber. Y para hablar del deber vamos a, a traer en su presencia espiritual al gran filósofo alemán Immanuel Kant, que seguramente quien nos sigue en la columna de Laura Burlingame. ...se ha cruzado con más de una nota donde se lo menciona... Eh, ...generalmente en tono positivo... ...pero también se encuentra con notas donde se habla mal de Kant... ...¿no? De hecho, la semana pasada que estábamos hablando de la transmodernidad... ...y, y, y toda esta cuestión del pensamiento latinoamericano... ...bueno, uno de los más apuntados en la crítica suele ser Kant... ...pero acá, como te, no nos casamos con nadie... ...sino que jugamos en todos los equipos... <ríe> Hoy vamos a, traer a, hoy vamos a traer a Kant, porque todo sirve, para, todo sirve para pensar y es importante, ¿no? Además, Kant, para, para el que no sepa, es probablemente una de, de, de las figuras más importantes, emblemáticas en la historia de la filosofía. Si hubiera un top de, de filósofos, Kant tiene que estar porque es probablemente el máximo representante de, del movimiento de, de la ilustración europea, alemana, ¿no? Y... También es uno de, de esos pensadores que hace un antes y un después en la historia del pensamiento y todo lo que vino después de Kant discutió con Kant, estando de acuerdo o estando en contra, pero fue una referencia ineludible, así que nada, correspondía y era nuestro deber traer a Kant acá al programa. Bueno, después de todo, ¿quién soy yo para... para Estaba pensando en responder bien, está bien. ¿Quién soy yo para calificar que traigan a Kant o no al programa si yo no soy profesor de filosofía? Soy un escucha, eh, alguien que comunica y que tiene derecho, como cualquier ser humano mamífero o mamífera, bípeda o bípedo, a hablar de lo que quiera. Pero... Este, recordar que en estas columnas de este humilde espacio a a Kant, yo dije, me hizo... Me, me, me, me, un ruido me hizo, pero en forma graciosa, ¿no? <risa> ¿no? Ahí vos dijiste algo que para mí es muy, muy, muy importante, no, no la parte de las parejas sino lo anterior. ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para, para hablar de...? Vos sos un ser humano, sos un ser racional, y solo por el hecho de ser eso, ¿Can diría que estás capacitado para justamente conocer qué debes hacer, no? En, en primer lugar. Y eso es algo clave, eh, algo clave en, en la historia de la humanidad. O sea, Porque, no tengo, no, no tengo sí. que tener un cargo, eh, no tengo que ser ministro, no tengo que ser diputado, no tengo que ser presidente ni senador ni nada para tener. Nadie puede eh, discriminar mi opinión. Exactamente, ¿viste? Muchas Es así, ¿no? Aunque, aunque no me parezca, exactamente. Mucha, pero no eh, sabes cómo te lo agradezco, Lucas. El, el criterio de verdad es la razón humana. Y en eso Kant tiene absoluta fe en el, el poder de la razón humana y en el progreso de la humanidad a través del ejercicio de la razón, que es... El gran tema de un ensayo que escribe en el año, no me quiero equivocar, 1784, eh, que es la Ilustración, ¿no? que es una especie de manifiesto acerca de, del movimiento de la Ilustración Europea, donde básicamente dice que la madurez de la humanidad tiene que ver con el eh, hacerse cargo ¿no? del uso de su propia razón. ¿no? La llegada a la madurez humana tiene que ver con... Bueno, pensar por uno mismo Difícil, ¿eh? Difícil, porque lo dice 1784 Pero bueno, seguimos ¿no? dando vueltas en, en los problemas a veces de, Por no pensar justamente Cuando, vos, en el, sí. cuando marcaste el año eh, Para mí lo hizo resultar Más importante Por el año, por la época Que alguien se atreviera a decir eso, ¿no? Porque hoy en día, claro. si decís el contrario, es políticamente incorrecto, es decir, sojuzgar a alguien, de, después por detrás en cualquier cosa. Pero decirlo así, de frente, en 1784, como estaba hecha esa sociedad, que era más dura que esta claro. todavía, no, había que tener algo para decirlo, ¿no? Exactamente. Además, pensá que cinco años después. En, en Francia se produce la Revolución Francesa, ¿no? O sea, imagínate la, la época de, de cambios en el, el orden, el, el orden político, en el orden social, en el orden económico y en la cosmovisión del mundo, ¿no? Basta yeah. de el, el antiguo régimen, basta de la monarquía, basta de, de, del derecho divino. El criterio de verdad, el criterio de conocimiento está en la en la razón humana, ¿no? No hay nada más. Eh, valioso, nada más absoluto que el poder de la razón. ¿no? Toda esa fe eh, en, en la razón está justamente inspirada en la ilustración, que el mismo nombre lo dice, ¿no? Ser alguien ilustrado es ser alguien iluminado, básicamente, ¿no? Y quien ilumina, por supuesto, que es el, el pensamiento. O sea que, fíjense la, la, la importancia, ¿no? En, en, en primer lugar. Y todavía hoy que seguimos... Penando por no ser la razón lo, lo suficiente, porque, bueno, por supuesto que la, la razón tiene a, a, tiene a sus enemigos, ¿no? Sus enemigos también humanos. Total, totalmente. Yo pensaba, porque siempre digo esa misma frase, yo pensaba mientras Lucas decía, bueno, la verdad es que nosotros en este momento somos el presente que existe. ...este, Y entonces nosotros leemos, y Lucas dice, fíjate que en 1784, unos años después. Dice Lucas, viene la revolución francesa y toda la convulsión. Nosotros lo decimos, eso, como si fuera que vas pasando una página y decís, ah, mira, era lo normal. No, mierda. Es decir, la gente que tenía el poder, había una convulsión y una persecución sobre cualquiera que atentara contra las ideas monárquicas en Europa, que era a sangre y muerte directamente. Entonces era muy complicado, no era como decir ah, 1784, y después viene la revolución francesa, no, era muy complicado porque la gente, como dice él, estaba cansada del absolutismo, cansada de todas las locuras de las familias nobles que hacían y deshacían con la vida de la gente en Europa de cualquier forma, pero vos lo lees ahora tranquilo, estaría interesante viajar al futuro y ver qué dicen de nosotros, es decir ¿De qué dicen de nosotros sí. hoy en día? Uy, mira 2021 todavía estaban en veremos. Pero no te preocupes porque quizás unos años más para adelante después venía tal... Ojalá, sí, mirá, todos los mantras. Me, me pongo a rezar a todos los este mil dioses de la India. Continúa nomás. Claro, imagínate cuando capaz que en 100 años, eh, mira te tiene un, un, una época provincial, ¿no? Dentro de un siglo dicen, fa, en el 2021, mira estaban pensando esto, y en el 2021 no se daban cuenta lo importante que era, pero 100 años después se reconoce como un, una cuestión fundamental en la historia. ¿no? Pasa, pasa mucho con, con el, el pensamiento, el mismo Kant, que en, en el momento exacto donde, que publicó, bueno, no, no, no tuvo mucha, no, mucha relevancia, y varios años después empezó a ser retomado por todos lo, los filósofos alemanes, y filósofos de Europa y su, su, su importancia creció, ¿no? Pero yendo un poco al, al, al, al asunto de la cuestión, o bueno, por supuesto que la obra de, de Kant es enorme y, y excede, excede lo, lo, los límites de este pequeño espacio por el día de hoy, pero la idea es centrarse un poquito en la ética, ¿no? y, y contarles un poco de qué se trata la ética de Kant, ¿no? teniendo en cuenta lo que estábamos hablando recién. Y Kant plantea básicamente, ¿no? Eh, tres preguntas filosóficas fundamentales, como las, las preguntas eh, claves para responder todo lo necesario y que necesita saber el, el ser humano. ¿no? La pregunta por qué puedo conocer, que es la pregunta que inspira a la crítica de la razón pura, que es una obra de él. La pregunta qué debo hacer, que es la pregunta que inspira a la crítica de la razón práctica, que es su obra de ética. ¿No? Y la pregunta que, eh, tercera, que es ¿qué puedo esperar?, ¿no? que trata en sus obras de crítica del juicio, en su filosofía de la historia, etc. Pero esas tres preguntas se pueden resumir a una sola, que es ¿qué es el hombre, básicamente? ¿no? Es decir, en Kant hay todo un giro ¿no? en esto que estamos planteando acerca de la, la puesta en el centro del, del ser humano y de la razón como fundamento de toda la realidad también se relaciona mucho con su teoría de conocimiento, hoy no nos vamos a, a meter en eso, ¿no? pero básicamente con Kant eh, de alguna manera se rompe cierta ingenuidad e inocencia en, en la historia de la filosofía, porque con Kant eh, se empieza a pensar cómo las condiciones de percepción, las condiciones de pensamiento humano, eh, justamente construyen el objeto que conocemos, ¿no? en primer lugar. Es decir, hasta Kant, los filósofos creyeron que el ser humano conocía y lo que conocía era la realidad, con sus diferencias, pero era más o menos lo mismo. Kant va a decir, ojo, no, no es tan así, porque cuando conocemos, no conocemos lo que es la realidad en sí misma, sino que conocemos lo que nuestra forma de percepción y nuestra forma de pensamiento crea en la realidad. ¿no? Y eso que se llama el giro copernicano es una revolución en, en la historia de la filosofía, ¿no? donde el acento deja de estar en el mundo externo y pasa a estar como en el mundo interno. Y en toda esa vuelta de tuerca, y yo ya estoy mareando a la gente pero no los quiero marear tanto, uno, estoy contextualizando, eh, uno de los grandes ejes de Kant es justamente la ética, ¿no? que a sido conocida eh, o ha inaugurado una corriente de filosofía que es la de las éticas deontológicas que básicamente se basan en el concepto de deber. ¿no? La palabra deber, el debo hacer y el no debo hacer, es básicamente la piedra angular de la, la ética de Kant. ¿Y cuál es el, el, el giro, si se quiere, del deber en Kant? ¿no? Bueno, piensen en lo que les decía al principio, eh, habitualmente, vamos a decir que creemos que el deber es algo que se está imponiendo desde afuera, ¿no? Es decir, hay un poder político, hay un, una autoridad que te dice, bueno, debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Por lo tanto, el, el, la um, imposición, digamos, de la norma es algo que viene de afuera hacia adentro es más o menos lo que entendemos cuando pensamos en el deber, ¿no? Siempre como esta figura de la autoridad que te obliga, te prohíbe o te obliga a hacer algo. Pero con Kant justamente la vuelta de tuerca, ¿no? El, el giro copernicano tiene que ver con pensar que el deber no es justamente el mandato, ¿no? El seguir una ley externa, sino que la ley eh, emana de la propia razón humana. Es decir, que para Kant, ¿no? eh, el deber y el saber qué debemos hacer es algo a lo que podemos acceder todos, justamente, todos los seres humanos, ¿no? Eh, eh, generalizando, por supuesto, y con las complejidades que tiene la, la cuestión, pero es el ser humano el que, para saber lo que debe hacer, no tiene que ver hacia afuera de sí, sino que tiene que analizar justamente su propia razón. Es decir, que en última instancia, eh, la, la autoridad legal, ¿no? lo correcto o lo incorrecto, es algo que está en el sujeto. ¿Te puedo, que tiene ¿puedo? reminiscencia, sí, sí perdón. ¿Alguien? Dígame, dígame. No, no. no re... dígame, dígame. No, pero <ríe> recién digo, mira vos, Artigas era recontracanteano. ¿Habrá sabido él en esa frase que dice mi autoridad emana de vosotros y ella es esa ante vuestra presencia soberana si vos analizás toda esa frase, es una frase recontra cantiana entonces porque él está Podría, sí. porque le está diciendo a las personas que ellos son los que tienen que resolver, que ellos son los que tienen que pensar y él dice que se corre por atrás y que es más lo que puntualmente pudiera llegar a tener como autoridad dice, funciona mientras no estén ustedes juntos cuando están ustedes juntos yo no soy el que el que piensa no soy el que da las órdenes, son ustedes entonces justo cuando vos dijiste eso de que eh, em, a, emanaban autoridades eh, o pensamientos lógicos o demás yo dije, ¿ves un, tenemos acá en el Río de la Plata un, un pro cercantiano bueno, en, en cierta forma hay, eh, hay una, una influencia que también tiene que ver con, con el espíritu de, de la ilustración francesa, con las ideas de la, de la soberanía popular, ¿no? esta cuestión de, de, de, del Estado como creación del pueblo soberano que se da su propia ley. ¿no? Uh -huh. hay, eh, hay claramente una, una reminiscencia y una conexión. En toda este, todo esta forma de, de pensamiento moderna que justamente bueno, se, se corre de eh, nada la, la visión eh, monárquica de, de la política y considera que la, la soberanía está justamente en, en el pueblo, ¿no? Eh, sí, eh, de hecho Kant tiene una, una visión republicana también de, de, de, la, de la política. Obviamente no no, no al nivel de Artig de, de Artigas ni nada, por no, pero digo, tiene esta cuestión justamente de, de la república, de, de una visión de, de derecho, una república constitucional, eh, justamente basada en, en la ley, una ley emanada del pueblo que el Estado tiene que proteger, etc. ¿no? En líneas generales tiene eh, un, un, esa, esa profundidad. Después, obviamente, uno puede encontrar bueno también una enorme cantidad de diferencias. Pero sí, hay, hay una reminiscencia ahí, como, en, como digamos en todas todo eh, el espíritu de, de las constituciones. Yo simplemente eh, eh, traía a colación eso para este, bajar un poco más a Kant y a todos los pensadores de ese pedestal alto donde lo han puesto. Entonces, de repente, decís vos, mirá, eh, un, un paisano este, eh, un paisano de a pie como era Artigas también todos abrevaban de ese lago como vos decís, de, de, de principios eh, iniciáticos de democracia de, de república, de pueblo este, ejerciendo poderes y demás simplemente eso este, uno quería traer Así decir que lo podés encontrar eh, fácilmente que no es algo que decir, ay, yo voy a empezar a pensar así, porque estudié a Kant. Creo que no, <ríe> creo que uno lo menciona y lo toma como alguien preparado, que profundizó, este que eh, se aprovecha de su personalidad y uno se aprovecha de su trayectoria y su prestigio, todo lo que escribió, para decir, mirá, también trató estos temas, que si los estamos hablando hoy en día, es porque todavía. Esa deuda no está saldada. Exactamente, totalmente. Y además es entender nuestra historia, nuestro pasado, eh, que tiene que ver con, a ver, es la historia de, de Occidente y también es la historia de nuestras, nuestras repúblicas, ¿no? Por eso te decía, la, la idea constitucionalista en, en Kant, la idea de una república democrática basada en principios fundamentales, como la igualdad, la justicia, la libertad, es, eh, digamos, un, una decantación política de, de su teoría ética, justamente basada en el deber, y esta idea de que la ley del deber no está fuera de nosotros, sino que justamente nosotros la podemos conocer y, y ejercerla. Entonces, ahí está, ahí está una clave, que obviamente toma la ilustración francesa y... Eh, también inglesa, y bueno, se, se, sigue, se sigue avanzando en esa línea. La fundación del Estado moderno está ligado a eso. Entonces está buenísimo la, la bajada, ¿no? yendo un poquito, digamos, a la, a la cuestión particular de, de Kant, como para que, que me gustaría que, que pensemos, y para no irnos por las ramas, porque Kant podría, nos empieza a llevar los vericuetos de, de la razón. Y bueno, pero es, eh, nuestra, que, es sí. nuestra especialidad irnos por las ramas, Lucas, es por favor. Es nuestra especialidad, claramente, ¿no? Pero bueno, eh, hay algo que es clave en, en el pensamiento kantiano, y es que él analiza, ¿no? Eh, las costumbres, las costumbres de, de su sociedad, las costumbres de, de sus pueblos, para intentar encontrar detrás de, de esas costumbres justamente el fundamento o, o el principio ético de, de índole universal que justamente permita construir lo que es una ética normativa, ¿no? que, que nos diga justamente el, la, la cuestión de lo que debemos hacer. Y para Kant hay algo que está muy presente en todo ser humano, que es que se quiere la imagen dualista entre la razón que tiende hacia el, el bien y el, el, el pensamiento universal y nuestro cuerpo y nuestras inclinaciones particulares que en vez de apuntar hacia el deber, apuntan hacia, si se quiere, la satisfacción, el gozo, el placer, etc. ¿no? Y él... En eso es una imagen como súper clásica y que también tiene ¿no? también su, su historia religiosa. Pero piensen que el ser humano aparece como con esta imagen del, del angelito, el del diablito. Pero, típica de las caricaturas, pero bueno, el, el angelito no es un ángel, sino que es la razón. Y el diablito es bueno todo lo que contradice a la razón. ¿Por qué? Porque el objetivo de Kant es justamente encontrar esa ley del deber absolutamente racional, y si es absolutamente racional, como la razón está repartida para todos por igual, bueno, todos universalmente vamos a llegar a la misma conclusión. ¿no? Por lo cual, todo el análisis del, del pensamiento de Kant tiene que ver con ese, ese desarrollo y esa búsqueda del fundamento de la moral. Y él lo va a encontrar justamente en lo que va a ser conocido y va a llamar el famoso imperativo categórico, que quizás alguna vez lo has escuchado, ¿no? pero que Kant considera que es esa ley básica eh, que nos permite organizar ¿no? toda la ética y de la cual podemos justamente extraer todos los demás derechos, eh, leyes, eh, etcétera, ¿no? eh, provenientes de, de esa ley. El imperativo categórico, dice, básicamente es una fórmula, ¿no? Eh, que la encuentras de alguna manera re, en todas las, las, las sociedades y eh, las costumbres que analiza. ¿no? Pero que es categórico porque justamente no admite excepción. ¿no? Y la fórmula es básicamente obra de tal modo ¿no? que puedas querer que la máxima que guíe a tu voluntad pueda convertirse en ley universal de la razón repetirlo ah, otra vez bien repito y, y, y paso a explicar con un, un ejemplo así todos entendemos y nos quedamos pensando en eso ¿no? después vamos lo importante es que el, el imperativo categórico acá es una fórmula no también muy típico de pensamiento moderno buscar una fórmula que nos permita después ir por la vida no entendiendo qué debo hacer bueno, con la, la simpleza que depara una fórmula se la, puede escribir en el se la puede escribir en el celular también para recordarla. La podés ir sí, en el celular, la, la podés, en el estado de WhatsApp, en tu, un Twitter, ¿no? O sea, eh, un Twitter y, y tenés ahí, eh, tenés ahí la, eh, el imperativo. Después, claro, es un imperativo porque no viene de afuera, ¿eh? viene de la propia razón y es nuestra garantía. La razón no, nos, pide, nos pide esto: obra de tal modo que puedas querer que la máxima subjetiva que guía tu voluntad se convierta en ley universal de la razón qué significa esto básicamente si lo querés traducir un poco en, en criollo y con perdón de Kant ¿no? es como decir no, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan no en, en alguna manera pero por qué? Cuando Kant dice esto está diciendo que el criterio ¿no? con el cual nosotros decidimos una acción ¿no? tiene que ser un criterio con el que todos estaríamos de acuerdo de forma racional. Y le pongo te pongo el ejemplo te pongo un ejemplo eh, un ejemplo fácil. Imagínate que vas Estamos en la playa, alguna playa uruguaya, estamos en balizas caminando, ¿no? Eh, decime que te, te gustan, ¿no? Las playas de balizas. El mate, todo bien, ¿no? Hermoso. Y, y ves una persona ahí que, que se está ahogando. Toma. ¿no? Estás caminando por la, la, la playa y ves a alguien que se está ahogando, ¿no? Kant distingue entre tres tipos de acción. Digo, lo contrario al lever, bueno, sería dejar que se ahogue, ¿no? O sea, pa parece recontra claro. Miro, mi miro miro, para otro lado y listo, ¿no? Pero después Kant hace una distinción que es medio antisentido común. Y eso es lo lindo, que es muy antisentido común. Que dice, ¿no? Imagínate que el que se está ahogando, eh, ponle que lo, es, lo conoces, ese, ese es tu amigo. ese es bueno lo voy a salvar, me tiro, ¿no? Eh, listo, lo sacás, lo salvás, ¿no? Qué bueno, amigo, te salvé. Y Kant diría, uno supondría en realidad, ¿no? Que eh, has hecho lo correcto. Y Kant te va a decir, no, no hiciste lo correcto. ¿Por qué? Hiciste algo conforme a lo correcto, hiciste algo que no contradice a lo correcto, pero no lo hiciste de, por deber, sino que lo hiciste por alguna inclinación, es decir, era tu amigo, vos pusiste ahí en juego tu sentimiento para, para sacarlo, y entonces lo sacaste con esa intención, ¿no? Y uno diría, bueno, entonces qué, bueno, ¿qué sería? Bueno, piensa que esa persona no es tu amigo, es, es tu enemigo directamente, es una persona que odies mucho, no no te voy a pedir que, que le des nombre, porque después por ahí tenemos problemas, no pasa nada, pasa nada, que odies mucho que que te encantaría verla casi, mu casi muerta, ¿no? Y que sin embargo, y sin embargo, y no porque tengas miedo de que alguien después te acuse de, eh, de haber visto la situación y dejar que se ahogue y que te... No, sin embargo, vos entendés que tu deber como, como ser humano, como persona, autónoma y soberana, eh, es rescatarlo igual. ¿Por qué? Bueno, porque si uno razona la situación y teniendo en cuenta que todos los seres humanos somos iguales, uno no podría querer sin caer en una contradicción terrible y que una persona en situación de peligro de muerte, que se está ahogando, ¿no? eh, todos en la misma situación dejemos que se muera. ¿no? Es decir, uno tiene que usar el criterio con el cual decide su acción, no por sí mismo de forma subjetiva individual sino pensar qué sucedería si toda la humanidad, de alguna manera, decide actuar de la misma manera. ¿Es deseable, es posible, es contradictorio o es una calamidad? ¿no? Entonces el criterio es salirse ¿no? de, de la esfera, de las inclinaciones, dice ¿no? de, de las esferas particulares, incluso de los sentimientos y de las emociones, y de hasta de todo aquello que parecería inseparable, bueno, salir de esa esfera y, su, y elevarse, digamos, a una esfera racional, y hacerse esta pregunta de, ¿puedo querer que la máxima quería mi voluntad? Por ejemplo, fulanito, si me cae mal, ¿puedo dejar que se muera o, o, o, o que le, puede, le pase algo terrible? ¿Puedo querer que eso sea una ley universal y que toda la humanidad actúe de la misma manera? Bueno, si uno lo razona, evidentemente, diría que no. Y ahí sí... Si la, si la intencionalidad de la acción es algo puramente racional, si realmente la acción se hace por deber, es correcta. Y entonces uno le empieza a caer como la, la, la ficha, ¿no? si se pone en, en, en, en el lugar kantiano, ¿no? y que bueno, el 99% de todas las cosas que hacemos diariamente entonces no son correctas, son simplemente acciones bueno, conformes al deber. Hacemos algo que quizás esté bien, ¿no? Siempre cuando no vamos contra el lever, pero digo, hacemos algo que pa parecería que está bien, pero dice Kant, no, es una acción neutra. ¿Vos crees que estás haciendo algo bueno? No, porque te estás dejando llevar en realidad por una inclinación, que puede ser de un interés material hasta una cuestión sentimental, ¿no? O quizás por alguna obligación externa o por otro motivo, pero lo único que define el, la moralidad del acto es el puro respeto al deber. Claro, eso después, que incluso así suena complejo, pero suena hasta lindo, ¿no? Bueno, lo, lo va a llevar un montón de, de, de, de problemas o dificultades. Pero la cuestión es como quedarnos con, con esa idea. Es un imperativo categórico porque no admite excepción y además porque no está guiado justamente bajo ninguna finalidad externa, sino que es el, el, la propia razón la que te está indicando, te está dando el mandato que vos lo debes cumplir. E incluso Kant dice que quien actúa ¿no? siguiendo el mandato de la razón es una persona verdaderamente libre. En cambio, el que actúa siguiendo condiciones externas, no sé, placer, eh, felicidad, dinero, eh, obligaciones externas, ley, etc., no es una persona libre y no es una persona autónoma, sino que es una persona que justamente está cumpliendo con una ley externa a sí mismo. Entonces, a ese nivel de, de, de, de fuerza y de ímpetu que le da la razón, no seguir el mandato de la ley racional es la única manera de ser libre. Y eso es actuar por deber. yo <coughs> Interesante porque se puede escarbar y se pueden buscar este, cosas... Para tensionar la moral de hoy en día, no, este, no, no. para tensionar la moral de hoy en día de todos nosotros y de todas y de, de todos y de todas y de todes, ¿no? Es que, de hecho, es, a ver, él, él, él, perdón, te, te dejo, ¿no? Pero no, justamente no, pero si nosotros dialogamos, de... pasa nada, la gente ya está una, acostumbrada. Una, nah, ya sé, <ríe> pero bueno, para decirlo porque dijiste tensionar, entonces quiero meter la palabra, ¿eh? se eh, eh, me, pa eh, eh, me pasa el tren, ¿no? dale. Okay, just, justamente, la, la, la ética nace en, nace en una tensión y eh, es ese conflicto entre, entre el ser lo que es y el deber ser, ¿no? Eh, claramente, esta, esta, esta propuesta de Kant parece muy casi alejada, ¿no? de, de nuestra realidad cotidiana, de nuestra vida como humanos. Bueno, porque la ética en, en sus palabras, ¿no? O parafraseándolo, ¿no? Tiene que ver con el deber ser, tiene que ver con, con ese, eh, en ese horizonte de, eh, de, de, de, de, de, mandato, de, de lo que debemos hacer para ser verdaderamente libres y para, para ser correctos. Claramente, en nuestra vida cotidiana, digo, la intención de las acciones muchas veces va, es, es contraria a, a este espíritu de, del deber, ¿no? Pero por eso él subraya tanto la, la importancia de actuar siguiendo la razón pura que acá lo que te estoy hablando es como una, una introducción a eh, una, una obra que se llama fundamentación metafísica de las costumbres donde justamente él plantea cuál es el fundamento de la ética de esa primera regla de ese imperativo categórico empieza a, a derivar eh, otras reglas incluyendo eh, esa vez que hablábamos de la dignidad y la cuestión de que las personas tienen valor y no tienen precio, también proviene justamente de una segunda o tercera formulación del imperativo categórico, ¿no? que es la de usa no, perdón, eh... no, la palabra usar no, no va justamente, no eh... trata a las personas como si fueran eh, un fin en sí mismo y no el medio para, para, para, para un fin posterior, no es decir, de valorar al ser humano... En tanto su valor intrínseco humano y no por una conveniencia o por un interés. Bueno, que se conecta con la idea de dignidad y que termina conectándose con la idea de derechos humanos. O sea que el pensamiento de Kant es, por un lado, obviamente, absolutamente rigorista, ¿no? Pero por el otro lado es porque es, es también el, el ideal y el horizonte de, de, de lo que debemos hacer justamente para. Eh, ...cumplir, digamos... ...y con, con los derechos... no, Bás, eh, ...básicamente... ...entonces obviamente hay una tensión... ...hay, hay un conflicto... ...bueno, pues es el, el, es el conflicto... De, de, de, ...de la razón intentando... ...remolcar... ¿no? A, ...al ser humano hacia... ...su perfección, desde el supuesto... ...de que la razón nos lleva a la perfección... ...que bueno, después... ...le dieron por todos lados, pero bueno... ...es otra cuestión. Pero lo de la tensión... Está está buenísimo porque, porque vos siempre necesitas un punto de arranque, algo que dispare, y después ahí empezás a caminar. Luego, el, el error que uno puede cometer cuando arranca en, en alguna cosa cualquiera, ¿no? Es eh, hacerle creer a los demás, o que de repente alguno que sea más papista que el papa, este quiera decir que, bueno, esto es pétreo, esto es rígido. No, es un punto de arranque, pues yo estaba pensando en, en el deber ser de la antigüedad. El deber ser de la antigüedad, por ejemplo, eh, sobre el derecho de vida y muerte que a veces tenían los padres sobre los hijos, hoy es inaceptable. Sin embargo, en esa época era el deber ser. Incluso hay una, hay una parte del Antiguo Testamento en la Biblia ¿Dónde te, te está diciendo que, este, que, el, este, que el, el dios de los judíos presiona a un señor que es el padre y le dice vení y mata a tu hijo entonces los tipos lo relatan como diciendo bueno eso sería el deber ser moral de la época los permisos o la sojuzgación de las mujeres y todo ese tipo de cosas, luego vas avanzando con la humanidad hacia adelante y te das cuenta que eso ya no es más parte del deber ser de ninguna forma y te vas encontrando con otras cosas. Es como que el, la humanidad va caminando con una mochila que es inmensa, que está llena de piedras. Y que en la medida que uno puede ir pensándose y tensionando, de repente aparece esa cosa liberadora de decir, bueno, esto se puede sacar de la mochila, podés vivir más libre, podés eh, dejar a los otros... Eh, respirar, Inclusive, fíjate, cuando uno usa ejemplos de angelitos, lo mismo, es binario, uh -huh. está el bueno, está el malo, eh, pero luego en la vida cotidiana vos empezás a pensar, no, yo me imagino los angelitos travestidos, yo no sé realmente quién es bueno y quién es malo, ¿entendés? Y, la, y, y pido perdón por haber usado la palabra travestido este, como si fuese algo malo, no lo es, simplemente por bruto que soy ilimitado es lo que se me ocurrió decir. ...queriendo decir que en realidad uno está disfrazado... ...hubiera utilizado eso de... ...el, el lobo con piel de cordero... ...y demás, pero uno no está tan seguro... ...de que lo bueno sea malo... ...y lo malo sea bueno... ...habría que verlo... ...tampoco soy un relativista a ultranza... ...simplemente digo... ...tenés que tener la cabeza abierta... ...tenés que escuchar... ...a las otras personas... ...esto está... ...espectacular... ...un punto de arranque... ...y aparte porque hay que tensionar a la gente... Nosotros no tenemos por qué hacer las cosas perfectas, hacer un deber ser de la comunicación y que después nos digan ¡Ay, qué hermoso, qué lindo que es todo esto! Ojalá que algo de esto les moleste, yo preferiría que les moleste, para que lo discutan aunque sea una persona, internamente. A ver si podemos salir del pantano, el que estaba metido con la carreta, que es poco porque es carreta, no es auto, es una carreta vieja rota, llena de cosas, nosotros en pata, en bola y empujando el barra A ver si alguien nos da una mano y se le ocurre pensar y se tensiona y, y mira a su alrededor. Simplemente eso. ¿Por qué no das el cierre? Si es que hay cierre, porque por ahí tenés más tiempo, yo no tengo problema. Te escucho. No, está bien, yo creo que hemos... Ya llenado la, la cabeza de la gente, le hemos complicado la existencia, <risa> demasiado, <risa> eh, demasiado por hoy. Eh, sí, por ahí podemos volver a, a Kant en, en otro momento, pero como cierre me, me gustó mucho lo, lo que planteaste, ¿no? Eh, claramente, bueno, Kant no, no es un relativista, de hecho hasta es bastante binario, si se quiere, si, su... Su, su pensamiento forma parte de, de, de, del binarismo de, de la época, que después la filosofía contemporánea, una parte de la filosofía contemporánea va a criticar, otra parte, al revés, encuentra en, en la idea kantiano de encontrar esas leyes que él diría a priori, o sea, independientes de la experiencia, pero que hacen posible la experiencia y hacen posible también a la ética, no justamente esos criterios que deben eh, construir ese deber ser de la ética, ¿no? Eh, pero siempre, claro, desde esta tensión, justamente, si no hubiera, eh, si no hubiera tensión, no habría ética, por supuesto. Si estuviéramos todos nacidos ya con la ley moral y todos la estuviéramos practicando sin conflicto, bueno, no habría conflicto y esa es el, el, la cuestión de la ética. La ética requiere de, de esa tensión. Así que bueno, dejemos ahí, ¿no? la, la tensión abierta y que la gente se pregunte ¿no? de, de eh, esta cuestión que es tan kantiana acerca de bueno, cuándo el, el deber viene de afuera ¿no? eh, cuántas veces estamos cumpliendo deberes externos a nosotros ¿no? y cuántas veces, que seguramente sean pocas nos preguntamos nosotros a nosotros mismos en nuestro interior y a nuestra razón ¿no? qué es lo que debemos hacer eh, creo que esa pregunta que para acá resume toda la ética es una pregunta que la tenemos muy olvidada, o la tenemos muy reprimida, eh, pero que es la base de, bueno, de, de, de lo correcto, ¿no? de la búsqueda de lo correcto, porque ni siquiera es que sabemos exactamente qué debemos hacer. Pero entonces ahí vale la pregunta. ¿no? ¿Qué debemos hacer ¿no? justamente para bueno, construir una vida más cerca de la ética eh, y una vida, si se quiere de mayores derechos ¿no? y de mayores virtudes así que, pensar en eso mientras gracias Lucas, ¿eh? mientras usted, eh, que está en su casa vos, que estás en tu casa viendo esto, te estás haciendo estas preguntas que te plantea Lucas, y que yo estoy seguro que luego vos nos vas a decir, mira se me ocurrió esto, pasaría adelante eh, mientras tanto nosotros seguimos pensando, él sigue pensando, eh, y vamos avanzando y vamos caminando y vamos desarrollando este camino a ver hacia dónde nos lleva. Bueno gente, eh, nos vemos la semana que viene, hasta luego Lucas, nos vemos. eh. Chao, muchas gracias Marce, nos vemos, gracias a la gente que nos hace el aguante por elección y no por deber <risas> pasamos a la cortina de cierre